Buenos días, Egunon. Bienvenidos a todos a este eh, webinar sobre el programa eh, Life para los años 21-27. Eh, mientras os vais conectando, veo que eso que, que se va conectando la gente progresivamente. Eh, bueno, eso eh, os recordamos que el seminario va a durar una hora y media que habrá un rato para, para preguntas y debate al final del, de las presentaciones y que podéis ir poniendo eh, vuestras preguntas en el, en el chat y las iremos cogiendo por orden de llegada. Y bueno, como ya son las 11 y un minuto y dos minutos, eh, doy la palabra a Sergio Pérez, que es el director general de Acción Exterior de Navarra y que va a presentar el webinar. Pues muy bien, muchísimas gracias Beatriz, Egunon, eh, muy buenos días, feliz viernes a todas las personas que nos acompañáis hoy aquí. Ya veo que os estáis conectando de a poco, tenemos eh, cerca de 70 75 inscritos, inscripciones, así que bueno, eh, muy contentos de estar otra vez hoy en, en esta jornada de los foros permanentes de encuentro. Esta iniciativa que, que llevamos a cabo desde la Dirección General de Acción Exterior y que persigue acercar... Eh, bueno, pues las políticas europeas a, a Navarra y que tengáis un espacio de encuentro, todas las, las personas asistentes, para estas, eh, como digo, estas políticas europeas que, que podáis eh, pues entenderlas de una mejor manera y también ser partícipes de las mismas. Hoy, eh, en el Foro Permanente de Encuentro de hoy, tenemos eh, el evento Live 21-27, el nuevo programa que está. Destinado a acción climática, el programa de la Comisión Europea, y lo que vais a poder tener ocasiones de conocer las principales novedades y oportunidades para la sostenibilidad en Navarra. Hacemos estos foros en el contexto de lo que es la Dirección General de Acción Exterior, eh, dentro del plan de acción exterior que estamos elaborando y que muchos de vosotros y vosotras ya habéis eh, colaborado en la configuración del mismo, y enmarcamos este, esta, con esta jornada en el contexto del de Pilar 1 que es el eje 1, Navarra en Europa. Lo que queremos como gobierno es que eh, cada vez eh, sea más, eh, bueno, más común o que se repitan eh, acciones de Navarra en Europa y también de Europa en Navarra, como es este caso, ¿no? que tengamos la ocasión de contar hoy con Angelo Salsi, el jefe de unidad del Departamento de LIFE de Cinea, de la nueva agencia de la Comisión Europea destinada a. Bueno, pues al a cambio a clima infraestructuras y medio ambiente y es todo un grupo contar con él. Como os digo, eh, entrarían en este tipo de jornadas o esta jornada de foros dentro del plan de acción exterior eh, en el Eje 1 Navarra en Europa y lo que queremos como gobierno es pues promover o, o fomentar que Navarra cada vez esté más europeizada o que tanto los departamentos como sociedades públicas como agentes privados, universidades, agentes sin ahí, empresas. Pues participéis eh, en Europa con las mayores facilidades. Nosotros en Navarro tenemos ya experiencia en el programa LIFE, o sea, tenemos, eh, ten, venimos siendo muy activos en este programa y se encuentra junto conmigo eh, Pablo Muñoz, que es el director general de Medio Ambiente, en el que conoce eh, pues de primera mano todas las actividades que han venido realizando en el departamento durante no solo ahora, sino estos últimos años y que cedo la palabra y que tenemos también. Eh, pues eso, La oportunidad de contar con él y agradecerle también su intervención. Lo dejo aquí por mi parte, cedo la palabra a Pablo. Este ricasco, Pablo, muchas gracias. Y de eh, Flores, Dios como dicen en Bruselas. Bueno, gracias a ti, Sergio. Eh, buenos días, Egunon. Bienvenidos, bienvenidas a este webinar que tiene como contenido principal. Eh, los proyectos LIFE y, y más a futuro que ha pasado, ¿no? 21-27. Yo quería también hablar un poco de, del pasado, ¿no? Y de la experiencia como citaba antes Sergio que, que tenemos acumulada, ¿no? En Navarra en el ámbito de estos proyectos LIFE y relacionados con el medio ambiente, porque LIFE es el, el programa europeo, ¿no? Para el medio ambiente y, y la acción por el clima y en ese, en ese ámbito por, por supuesto de la dirección general de medio ambiente está y estará implicada, ¿no? para el cumplimiento del Pacto Europeo, que es un gran reto a nivel, de, eh, a nivel europeo, pero también a nivel de Estado y a nivel de región, como es nuestro caso. Eh, Ahora somos muy conocedores de este programa, ya lo he dicho anteriormente, y hemos estado orgullosos de los resultados que hemos obtenido ¿no? en el anterior periodo de programación, 2014-2020, porque ha habido nueve proyectos live con participación navarra, y en cinco de los cuales, eh, además, eh, la coordinación ha correspondido a una entidad navarra. No solamente tenemos eh, experiencia en el desarrollo de proyectos, también en su coordinación. Estos proyectos han supuesto un gasto de más de 20 millones de euros, lo que se traduce en cerca de un 20% sobre el total de los proyectos eh, de Gobierno de navarra en el marco financiero plurianual, de 14 a 20. Como veis, eh, la importancia cuantitativa también está ahí, aparte de la cualitativa. ¿no? No solamente particip hemos participado desde el gobierno de Navarra, sino también nos hemos apoyado en las empresas públicas eh, que dependen de este departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, como son la Ambiental de Navarra, la NUC e INTIE, lo cual contribuye en mayor medida a, a visualizar el compromiso del sector público foral en este ámbito de, de medio ambiente y la acción por el clima. Dentro todos estos proyectos LIFE, los que he citado anteriormente, los OMB, quería destacar dos. Eh, LIFE en favor integra, llevado a cabo por Intia principalmente, reconocido a nivel europeo, por el LIFE ADAPTA, que coordinamos desde aquí, desde la Dirección General de Medio Ambiente de la Navarra, que es el primer proyecto en Europa que implementa una estrategia integral de adaptación al cambio climático. Eh, bueno, no es casualidad. Este, estos resultados o esta implicación eh, no, demuestran el, la apuesta decidida ¿no? por parte del Gobierno de Navarra y en concreto por, por esta Dirección General de Medio Ambiente por las políticas medioambientales, climáticas de transición hacia una, eh, una transición ecológica en sentido amplio, ¿no? no solamente energética sino ecológica en sentido amplio. Eh, en esa misma línea de estrategia de transición ecológica, Navarra tiene... Eh, redactada y divulgada una estrategia Navarra Green que nace con la vocación de crear alternativas sostenibles eh, al modelo productivo actual y estimular cambios sociales para responder tanto a la emergencia climática como también a la crisis sanitaria actual que afortunadamente parece que vamos dejando atrás. Esta estrategia Navarra Green eh, contiene 74 proyectos de sostenibilidad medioambiental, económica y social alineados con el Pacto Verde Europeo con el Verde Deal. También, y como punto final a mi intervención, quería destacar que estamos en este momento el Parlamento de Navarra tramitando un proyecto de ley, proyecto de ley foral de cambio climático y transición energética, que ha sido redactado por el Gobierno y presentado al Parlamento para su debate, que va a, a su tramitación y su aprobación fijará una serie de objetivos y de, de, de desafíos que tendremos por delante en este ámbito de la lucha contra el cambio climático y la transición energética para la cual eh, la financiación LIFE y los proyectos que podamos presentar siguiendo la línea de trabajo que hemos eh, eh, llevado a cabo en los últimos años, pues seguro que vamos a seguir participando en, en proyectos que nos ayuden en esa transición ecológica, transición no solo energética y en esa lucha contra el cambio climático en sus dos facetas de adaptación y mitigación. Por mi parte, nada más. Deseo que el webinar está oscurada de, de la mejor manera posible para no todos y para todas y que sea eh, interesante y enriquecedor, eh, ilustrativo y, bueno, muchas gracias y adelante con el webinar. Pues muchas gracias, Sergio y Pablo, por esta introducción. Y pasamos ahora a la presentación de Ángelo Salsi, que se como decía, Sergio es el responsable de la unidad dedicada a LIFE en la agencia ejecutiva de la Comisión Europea CINEA, que es la agencia dedicada al clima, infraestructura y medio ambiente. Y Ángelo nos va a presentar las principales novedades del nuevo programa LIFE y también eh, las oportunidades de financiación. Adelante, Ángelo. No, no te escuchamos, Ángelo. Va. Ahora sí. ¿Ya? Ahora funciona. ¿Me, ¿Me oyes? Sí, ahora perfecto, sí, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, buenos días. Voy a intentar de hacer mi presentación en castellano. Eh, si me equivoco entre una, una palabra en italiano, en italiano o en español o entre un femenino un masculino, por, por favor, discúlpame, pero eh, la, la, la presentación será. las slides eh, son en, en inglés eh, y voy a intentar de comentarla en castellano para, para e e e intentar de hacer eh, el hecho de comprender la complejidad del programa LIFE eh, de una manera más fácil. Entonces, el en LIFE ya existe casi de 30 años ahora y es el, el único programa específico dedicado al medio ambiente y ahora al cambio climático y, además, a, a la parte de energía, de eficiencia energética. Y seguirá adelante para 7 años, 2021-2027, con recursos, con recursos más importantes que, que antes. Vemos si funciona el sistema. Sí. Eh, el el primer aspecto interesante es que con, con llegar de la, en, la, en la narrativa de, de política de la Comisión Europea de este concepto del Green Deal, eh, LIFE ha encontrado prácticamente su, su casa propia, porque casi todo que, que el Green Deal eh, intenta hacer, el LIFE eh, ya lo hace en su pequeño, eh, claramente no es el instrumento que va a realizar todos los uh, targets eh, del Green Deal, pero lo, lo hace muchos antes, eh, cuando ninguno hablaba también ni de circular economy ni de nature-based solution, eh, todavía el climate change estuvo algo para, eh, para la investigación más que la, que la política. Y el eh, LIFE ya estaba en el campo, intentando hacer a través de milares de, de, de proyectos, más que 5.000 ahora, eh, de, intentaba construir eh, un, un medio ambiente mejor y conservar la biodiversidad. El, eh, el presupuesto de LIFE eh, en los años 90 estuvo a algo como 30 millones de ECU, Uh, ahora tenemos uh, más que 5 millardes de, uh, de, de euros. Uh, entonces, es un reconocimiento del, de las, del, del facto que LIFE es un, es un buen programa, es un programa que encuentra la necesidad, la necesidad del, del, del territorio y que además uh, realiza uh, un cambio, un cambio sobre el territorio, cambios tecnológicos, cambios uh, culturales uh, y, y entonces tiene un impacto. El, eh, el programa LIFE sigue siendo construido sobre una base que es eh, la, la base histórica del, del programa mismo. Entonces eh, se, se parte con eh, la parte de natura y biodiversidad. Eh, no sé si lo sabes, pero el, el programa LIFE nació en, el 21 de mayo... Del 92, eh, algunas horas después eh, fue adoptado para Consejo y Parlamento, algunas horas después que la directiva Habitat. Y entonces el, el, el, el programa mismo se ha hecho un, un trabajo casi de imprinting en la directiva Habitat y eh, eh, siempre ha, eh, ha sido el... El, el programa principal para realizar uh, lo, los objetivos de la directiva es principalmente realizar la, la red Natura 2000. Eh, sigue el pilar de, de todo lo que no es cubierto para Natura y Biodiversidad, entonces an, antiguamente se llamaba, el eh, apellido estuvo a Life Medio Ambiente, entonces ruido, químico, productos químicos, agua, basura... Eh, todo lo que es eh, medio ambiente y, y que no está cubierto para la natura y biodiversidad, y ahora tiene el apellido Circular Economy and Quality of Life. El tercer pilar que entró en el periodo precedente eh, estuvo el, el Climate Change, en la forma de la mitigación y de la adaptación, el climate change naturalmente existía ya antes de ser reconocido como un pilar sumismo en, en el life, en, en la parte de naturaleza o de, o de medioambiental. Eh, y al final eh, nos, nos, nuestros compañeros que se ocupan de la Clean Energy Transition eh, y que estuvo en el antiguo programa Intelligent Energy Europe, y eh, eh, que hasta el 2020 fue organizado en la, en la parte de Horizon 2020, trasladaron de Horizon al LIFE eh, pensando que el, el sistema de la construcción del LIFE eh, está más eh, adaptada a, a, a, a, a las necesidades de, este, de, de este subprograma. Eh, los tipos de beneficiarios sigue siendo lo, los mismos, lo veis aquí, eh, un terzo es private commercial enterprise, entonces eh, empresa comercial, eh, un, una, una tercera parte es eh, la sociedad civil, eh, la, las ONGs, eh, el, eh, lo que resta es eh, public authorities, entonces el, el, el, el sector público. Entonces, pasando a, un, a los uh, pilares en su uh, contenido, la, la parte de la naturaleza no cambia mucho. Uh, sigue siendo el, el, el principal obje, objetivo es la realización de la red Natura 2000 y naturalmente la aplicación de las directivas uh, pájaros de un lado y hábitat del otro y la, el reglamento sobre los uh, Invisible Species de la, de la otra parte. Estas están las tres uh, eh, le, legislaciones principales de, que se ocupan de naturaleza. Naturalmente, con eh, todos los nuevos targets o objetivos de la nueva um, estrategia europea sobre la biodiversidad, el LIFE eh, se muta y e, e amplia, eh, realiza una ampliación de, su, de sus objetivos eh, generales y eh, entrega también una un, una atención particular eh, a, los, uh, a los territorios de la Unión Europea que están uh, lejos. Entonces, lo, los que se, se llaman los Overseas Territories, las outermost Regions. Eh, para, eh, están prácticamente las islas eh, donde la Francia, España y eh, País, eh, País Bajo tienes algunos lugares que están parte de la Unión Europea. El programa de Circular Economy, el subprograma de Circular Economy, el Quality of Life, eh, también no cambia mucho. Eh, lo, lo que tenemos eh, aquí de, como principal cambio es que le, le, el concepto de innovación y demostración, que antes estuvo una obligación para esta parte del programa Life, entonces en, el programa, en la parte de naturaleza se podría hacer un, pro, un proyecto eh, tradicional eh, sin innovación particular de la parte medioambiental. Antes estuvo en obligación de presentar un proyecto innovador o eh, de, por lo menos demostrativo. Ahora el, eh, está posi es posible también de presentar un proyecto, como se llama en inglés, best practice. Eh, eso depende mucho de la prioridad que, que vas a elegir. Eh, en el programa de trabajo tenemos uh, un montón de prioridades. Eh, si la eh, si la, el texto de la prioridad habla de solución innovadora, bueno, eso sería mejor que el proyecto sea, eh, sea, contenga algo de innovador. Si el, eh, el texto de la prioridad no habla de esta, de, de esta necesidad de encontrar algo de, de innovador, eh, se puede hacer algo de, de, de, de, de, de tradicional. La parte de clima también no cambia prácticamente eh, nada eh, comparado a lo que tenemos antes. Eh, entonces bueno, tenemos una parte de mitigación, una parte de, de adaptación. Las tres partes sigue teniendo una parte de governance, eh, que antiguamente se llamaba information and governance. Ahora la atención es más sobre el capacity building y eh, que es una parte pequeña naturalmente desde un punto de vista presupuestario, pero sigue siendo bastante importante porque el, eh, sin, sin un incremento de la capacidad de realizar eh, no, no se realiza. Entonces eh, la parte de governance sigue siendo importante también. Esa es la parte nueva, Clean Energy Transition, ya ves del gráfico que eh, es bastante diferente, entonces el, el sistema de set de, de Clean Energy Transition, es un sistema mucho más top-down eh, del LIFE. Eh, el LIFE sigue siendo un, un sistema donde nosotros ponemos una lista bastante longa de prioridades, es casi imposible que una buena idea no, pueda, no se pueda casar en una de estas prioridades, eh, pero después el... El proyecto, el tamaño del proyecto, cuánto es largo el proyecto, eh, el nombre de, de socios del, del proyecto, o sea, el nombre de países eh, involucrados en el proyecto, eso, eso depende solo de la voluntad y de, de la necesidad eh, desde el punto de vista del proponente. Entonces, si quieres hacer un proyecto solo, eh, un, una sola entidad legal en Navarra, puede hacerlo tranquilamente eh, solo, se quiere hacer un proyecto con 60 socios eh, en, eh, en 10 países de la Unión Europea, puede hacerlo tranquilamente eh, así. Eso depende de la natura del, del problema a resolver y de la capacidad naturalmente de, del beneficiario y de los socios. Eh, del, eh, el, el, al contrario, el, por, el, por el momento, el Clean Energy Transition es un, un sistema muy top-down que se, eh, se focaliza eh, sobre este tipo de actividades, eh, donde se encuentra capacity building, nuevamente, entonces, educating, empowering, raising awareness, uh, improving skills, uh, pero también uh, intenta resolver uh, barreras, uh, o obstáculo, obstáculos uh, que, que se pueden encontrar en el... Uh, en el mercado sobre, que, que impiden la, la utilización de buena práctica, práctica, práctica y, y se realiza siempre con un, a través de uh, topics, priority topics, muy detallado, donde la comisión uh, decide uh, top down Cuán, cuál, ¿Cuál es el tamaño del, del proyecto? Cuánt, ¿Qué tipo de, de, de, de partner, de socio debería ser involucrado al mínimo? ¿Cuántos países deben participar? Y, y así mismo. Entonces, como ves, es, es muy diferente el, el sistema. La parte que interesa a usted es naturalmente esa de grants. Esos son todos los instrumentos que vamos a utilizar en el live. Y aquí encuentras lo, lo, los tipos de proyectos eh, principales que, eh, que vas a utilizar usted eh, en, el, en el futuro. Los Standard Action project, entonces estuvo lo que antes eh, tenía el apellido Traditional Project. Son los proyectos que han hecho el, el, el éxito de, de, de LIFE en este 30 años que pasaron eh, y eh, eh, están proyectos que están desarrollados en, en este sentido eh, bottom-up y tiene una, un, un nivel de financiación del LIFE de 60% al máximo y para la parte de naturaleza tenemos una excepción como antes. Entonces, si ahora el proyecto se refiere a, a especies o hábitats eh, que se consideran como prioritario, puede alcanzar hasta, hasta el 75%. Entonces, tenemos dos niveles eh, cuando es un proyecto mixto que se ocupa de especies o hábitats que están prioritario y otros que están no prioritario eh, a este punto tiene el 67%. Si es solo, únicamente, exclusivamente, dedicado a hábitats o especies prioritarias el 75%. Un, un hecho muy importante, antes, eh, por lo que han eh, desarrollado el Proyecto Naturaleza, el concepto de prioritario estuvo a un pequeño asterisco de la Directiva Hábitat es una lista para los pájaros de la Directiva Pájaros. Ahora el concepto es mucho más largo y depende eh, fundamentalmente del estado de conservación del hábitat o de la especie, como indicado en los informes que los Estados miembros envían cada seis años a la Comisión. Y entonces, si un hábitat o una especie tiene un estado de conservación muy desfavorable con un trend negativo, eso de, de Esa especie es automáticamente considerada como eh, prioritaria, que sea o no sea con un asterisco. Eh, okay. eh, tenemos una, una durada máxima de 10 años, no porque creemos que es útil, eh, solo porque el Servicio Central de la Comisión nos ha pedido de, de poner una, una duración máxima, pero... La, la estadística muestra que los proyectos tradicionales, eh, los Standard Action Project, nunca duran más de 10 años, entonces eso no, no debería ser un problema. Para naturaleza, tenemos también una evolución, una pequeña evolución de los in proyectos integrados que teníamos antes, que ya lo conoces porque haces hacen uno en Navarra para cambio climático. Eh, no cambia mucho en el, en el objetivo, entonces es eh, siempre poner en marcha el Prioritized Action Framework, que sea regional o nacional, eso depende de cada estado miembro. La cofinanciación no cambia, eh, tenemos solo esta durada teórica máxima de 14 años, pero eso no cambia nada también porque el, el más largo proyecto integrado que tenemos ahora es 10 años. Y así, ah, naturalmente cambia también el, el nombre, porque a la comisión le eh, gusta mucho eh, tener eh, el, el mismo contenido, pero cambiar el nombre de la, del contenedor. Entonces, antes eh, tenías el apellido Integrated Project, ahora están Strategic Nature Projects, SNAPs. No me pido por qué, pero es así. Los int proyectos integrados medio ambiente y cambio climático. Sigue existiendo, uh, a lo mismo cambian de una manera muy menor muy el, el, el apellido. Antes estuvo en Integrated Project, ahora está en Strategic Integrated Project, donde, entonces SIPs. Sí. Y uh, tenemos como novedad el hecho que se pueden ocupar también de planes y, y estrategias sobre la Circular Economies, que antes no existía. Y por el cambio climático, no cambia prácticamente nada. Esa es la lista bastante longa de planes y estrategia que se pone poner en marcha con, uh, con los SIPs. Operating Grants for NGOs, no pierdo tiempo porque no es, más, no es tan interesante para usted. Eh, los pequeños proyectos para eh, ayudar a... A los proponentes a desarrollar proyectos integrados, ahora SNAPs y SIPs siguen existiendo, se, se llaman Technical Assistance Projects. Tienes un máximo de 70.000 euros, antes estuvo a 100.000. Hemos hecho un, un cambio de una simplificación administrativa financiera, ahora estos 70.000 euros están en un lump sum. Entonces, eh, nos metemos de acuerdo al, al a nivel de la proposición sobre el, el montón de dinero y si el proyecto se realiza se paga sin informe financiero y sin control financiero eh, los eh, CAP technical assistance capacity building por el Estado de miembros eh, lo conoces bien eh, nuestros eh, compañeros del, del National Contact Point es, están proyectos para un cierto número de, de Estados de miembros para conseguir desarrollar más capacidad de soportar los proponentes y utilizar los resultados de los, de los proyectos LIFE. España ya en este sentido es uno de los me, mejores relevos de LIFE. Other eh, um, Action Grants. Tenemos eh, como antes la posibilidad de financiar otro tipo de, de proyectos. Eh, y eh, el principal utilizador de estos tipos de proyectos será el, el SET, el, la parte de energía de LIFE, que en la primera convocatoria que ya está lanzada y, y se cierra entre fin, final de noviembre y final de enero, depende del tipo de proyecto, eh, van a utilizar prácticamente solo este tipo de proyectos. Entonces, eh, son proyectos muy top-down, como decías antes, que, en, eh, que benefician eh, todavía de una, un nivel de cofinanciación muy elevado. Se habla de un nivel de cofinanciación hasta el 95%. Entonces, se ve ya que la comisión decide, decide de, de, de Bruselas lo que quiere, pero pone mucho más dinero para, para conseguir el resultado final. Y tenemos también eh, una, una parte del programa que está dedicada a, a, al seguimiento de lo que se llamaba antes el BEST. Eh, estuvo un sistema de, de financiación de pequeños eh, proyectos eh, eh, en todos los territorios que he mencionado antes, entonces los Caribes, eh, la Polinesia eh, y, y ahora se, añ se añaden también las eh, Outermost Regions eh, de, eh, de la Unión Europea. Entonces en el caso de España, Canarias eh, y están, eh, están incluidas naturalmente eh, y vamos a seguir con, con este programa, pero integrándolo completamente en, el, en la máquina del LIFE. Eh, eso no, no es tan interesante. Ya el, el nivel de financiamiento ya lo he mencionado, que es muy elevado. Y aquí es la parte de, de, de coordination and support action que van a utilizar lo de, del SETSOP program, de la parte de energía. Eh, típicamente estos proyectos no van a contener inversiones eh, de en términos de equipamiento o de infraestructuras. Se, se habla sobre todo de, de, de salarios y de, de soporte externo de, de consultores. Entonces, eso es en este tipo de proyecto y la, la durada lo es aquí, bastante corta, no infrastructure cost, mainly labor cost. Entonces, el objetivo es la parte naturalmente importante, se repite, entonces eh, la, eliminar las barreras eh, para conseguir eh, la, la transición eh, energética, diseminar, eh, incrementar la, la, el conocimiento y entonces están muchos proyectos de colaboración y de soft measures para objetivo muy específico. Eh, tenemos, eh, si no me equivoco, Uh, 13 diferentes topic y uh, e calls under set uh, de, de, del programa set este año y, y para, para cada uno tienes que leer una descripción de, uh, uh, de, de, de algunas páginas uh, antes que comprendes exactamente lo, lo que quiere la comisión en este tipo de topic y aquí me Fiermo, me, me, me paro eh, y solo una última referencia. He eh, mirado antes en el database del de LIFE cuántos proyectos han involucrado o, eh, de una manera o la otra directamente o indirectamente en Navarra desde el 92. Es impresionante, 147. Entonces, eso no significa que 147 proyectos fueron realizados para, para Entidades legales que están establecidas en Navarra, muchos ciertos, ciertamente sí, eh, pero muchos otros eh, puede ser que estaban desarrollados para, no sé, el, el nivel central español y tocaban, hacían algo que, estuvo, eh, que se considera como eh, benéfico para, para Navarra también, entonces que tiene un impacto en, en Navarra. Bueno, me paro aquí, eh, soy disponible para… Pregunta y esperamos uh, respuestas. Muchas gracias, Ángelo. Eh, muy interesante y, y este dato de los 147 proyectos, eh, impresionante. Eh, bueno, eh, las preguntas las, las haremos un poquito más tarde. Ahora okay. Vamos a pasar, ¿vale? Vamos a pasar a, a la siguiente presentación bastante práctica, que va a ser a cargo de Ignacio Rubio, que es eh, bueno del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Es punto nacional de contacto y lo que nos va a contar es eh, el soporte concreto que desde este ministerio pueden obtener las entidades navarras. Hola Ignacio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Se me ve? ¿Ya está...? Sí, perfectamente. Vale, muy bien. Bueno, pues buenos días. Eh, nada, En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en estas jornadas y disculpar la ausencia de Santiago Santillán, que, bueno, eh, como sabéis, el, luego contaré el punto de contacto nacional eh, o parte del depende de... está implicado en la oficina presupuestaria y son momentos complicados elaborando los presupuestos del Estado y ha tenido que salir a última hora y, bueno, pero bueno, no pasa nada. Voy a compartir mi presentación. ¿Se ve correctamente? Se sí, ve perfecto. perfecto. Vale, sí. bueno. Efectivamente, voy a hablar del papel del punto de contacto nacional e intentar ser muy práctico, es como lo que el punto de contacto nacional hace para difundir y bueno promover la participación en el, en el programa live y por otra parte, qué podemos hacer directamente con o llamando, de, de forma personalizada con los solicitantes y cómo podemos ayudarles. Eh, pero previamente voy a hablar un poquito de la participación de, de España en el LIFE y los resultados que, que se vienen obteniendo en, en las últimas convocatorias. Eh, entonces, bueno, en esta primera diapositiva podemos ver los proyectos live que se han aprobado por Estado miembro eh, desde entre el año 2014 y el 2019, no tiene los datos consolidados de la convocatoria del 2020, que, que se está resolviendo en estos momentos, y como vemos España, pues tiene un, acaparado un número importante de, de, de proyectos, eh, en concreto pues, 211, frente a 192 que, que tiene Italia también, con un desempeño excepcional, y bueno, los dos países muy por delante de, del resto de Estados miembros por, por diferentes circunstancias, pero bueno, que en cualquier caso el, el trabajo es muy bueno. Eh, en, cuando nos fijamos en, en el presupuesto, en la contribución de, de, de la Unión Europea a los proyectos Life por Estado miembro, pues bueno, ese, esos buenos números en número de proyectos pues tienen un correlato económico que, es, que se puede contemplar aquí no. Eh, no obstante, eh, si nos fijamos eh, por, por, por, por, área, por área prioritaria en el número de los proyectos presentados y los proyectos finalmente aprobados, pues vemos que el porcentaje es bajo, lo cual, da, lo cual indica que, que la competencia es alta, ¿no? porque la calidad de los proyectos presentados pues, suele ser muy buena y eh, eso, eso implica que solo parte de ellos... Eh, Pasen. Entonces, bueno, es, es un programa muy competitivo y la, el nivel de lo presentado en España suele estar pues, muy bien. Eh, centrando en resultados de esta última convocatoria, con datos muy recientes, eh, vemos que, bueno, que esta, este, los resultados siguen siendo muy buenos eh, de, en el su programa de medio ambiente. Los, se, pre, se, se presentaron, pasaron a la segunda fase, 76, 76 propuestas de, de 231 presentadas. Y los resultados ya en, en esta segunda ronda, pues ha sido de 112 propuestas aprobadas eh, como con, con un coordinador español. Si tenemos en cuenta eh, los proyectos aprobados, tanto siendo coordinadores como con participación de socios españoles, pues vemos esta, esta otra gráfica donde el desempeño sigue siendo pues, muy bueno. Y en relación con el otro subprograma de, del anterior periodo de programación, su programación por el clima, pues eh, bueno vemos que, que la situación es muy, muy similar ¿no? con Italia y España, siempre con unos resultados excelentes. Y en el caso de las propuestas, este, esta gráfica pues, nos, nos muestra las propuestas aprobadas en, en este subprograma, donde también destaca el, la labor de España y el trabajo de, de los solicitantes, sobre todo. bueno y otro, otro gráfico que lo, que lo pone de manifiesto. Eh, también es, estamos muy orgullosos de la participación de España en lo que tiene que ver con los proyectos integrados, eh, que como ha dicho Ángelo anteriormente, en este nuevo periodo de programación se incorpora o distingue los proyectos integrados de naturaleza. Pero en el anterior periodo de programación, donde se planteaba un objetivo de tres eh, proyectos integrados por, por por, por, por país, por estado miembro, pues España eh, tiene cuatro, con lo cual, bueno, pues eh, podemos estar satisfechos. Y uno de ellos, como ya ha señalado anteriormente Pablo Uñoz, pues es el programa ANADAPTA, que destaca porque además de la contribución de, de los fondos LIFE, pues ha conseguido movilizar 377 millones de euros adicionales, creo. O sea que, bueno, tiene una importancia considerable. Y bueno, estos son los cuatro proyectos: NADAPTA, Intenmares, que pone en marcha, aplica el, el MAP, el marco de acción prioritaria para Red Natura 2000 en el medio marino, el LIFIP Duero, para la implementación del plan hidrológico en la conca del Duero, o eh, similar a NADAPTA, una estrategia integrada para la adaptación al cambio climático en el País Vasco con el proyecto Urban Clima. Y por ver también el desempeño de, de, de España y de los solicitantes españoles en el otro. En, en, en, antes en Horizonte 2020, en la parte de eficiencia energética que se incorpora y que asume ahora el LIFE bajo el, su programa de Clean Energy Transition, pues vemos que también el desempeño pues será muy bueno. Eh, ten, en, en el total de... Eh, en total, en, en, en, la tasa de retorno en, de, en, el, en el proyecto Horizonte 2020, en el programa Horizonte 2020, España ocupa el cuarto país, pero si nos ceñimos a la parte de eficiencia energética... Eh, pues ocupa el, el primer lugar. Entonces, bueno, pues confiemos en que en, en el live el desempeño sea igualmente exitoso. Y bueno, eh, sin entrar a detenernos en, en todos los, los, los proyectos que, que aquí recojo, eh, y tal como ha señalado antes tanto Ángelo como, como Pablo, eh, la participación de, de Navarra de una u otra forma pues es muy importante en el, en el programa live. Eh, entonces, bueno, aquí vemos eh, distintos proyectos en los que Navarra o entidades navarras intervienen, ya sea como coordinadores, ya sea como socios, eh, con coordinador de otra comunidad autónoma. Eh, y en distintos ámbitos, como acción por el clima, gobernanza en formación ambiental, agricultura, conservación de aves con el proyecto Áquila, eh, proyectos de biodiversidad, de economía circular, etcétera. Bueno, la, la, hay una gran variedad. Y pasando ya a la parte práctica eh, que se señalaba en la, en la introducción, bueno, eh, el punto de contacto nacional eh, actualmente eh, se ha duplicado. Eh, tradicionalmente ha venido estando en, y sigue parte de él en la oficina presupuestaria del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pero eh, por la entrada del nuevo subprograma, de, de Clean Energy Transition eh, se incorpora como punto de contacto nacional para este periodo de programación el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético igualmente dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Entonces, eh, el, el punto de contacto nacional tradicional, digamos, el de la Oficina Presupuestaria y al que yo represento, eh, mmm, eh, se encarga tanto de cuestiones de, generales de, del programa, cuestiones eh, administrativas, etcétera, de gestión, cualquier tipo de duda en ese sentido, como de todas las relativas a los subprogramas de naturaleza y biodiversidad, de economía circular y calidad de vida y de mitigación al cambio climático y adaptación a este. y quedar, eh, Mientras que el, el punto de contacto de Clean Energy Transition pues, recae en el IDAE. ¿Qué hace el punto de contacto nacional? El punto de contacto nacional, eh, es, eh, bueno, eh, ofrecemos apoyo a los solicitantes de, de a través de varios canales. Por una parte, eh, a través del teléfono, eh, en estos teléfonos que, que recojo en la diapositiva y que como luego se distribuirá, pues quedan a disposición de, de todo aquel que esté interesado. A través de correo electrónico, eh, el buzón live arroba miteco.es para los tres subprogramas señalados y el buzón live eh, barra CED del para el subprograma de transición hacia energías limpias. A través de estas dos vías se pueden hacer consultas técnicas administrativas de carácter general para la preparación de solicitudes, resolver dudas, etc. Eh, existe otra forma de prestar apoyo a los solicitantes que es a través de, de reuniones eh, personales, bueno, ahora se hacen de forma telemática pero personalizadas eh, a través del para ello hay que rellenar previamente un formulario eh, que se puede encontrar en, la, en el espacio del programa live de la página web del ministerio de transición ecológica y que enlazo posteriormente eh, y en este formulario bueno ya requiere de concretar las dudas circunscribirlas a, a, a cuestiones más, más concretas, para que la reunión pueda ser provechosa. Por tanto, bueno, ya tiene que haber una cierta madurez de, de, de la idea del proyecto o incluso que se haya presentado en ocasiones anteriores. Pero bueno, ánimo a todo aquel que tenga dudas a ir haciendo consultas escaladas ¿no? a través del teléfono o del correo y ya si fuera necesario pues pasar a, a rellenar el formulario y a tener una reunión personal. Y luego, otras tareas que, que aborda el Punto de Contacto Nacional pues son la difusión del programa, participando en jornadas informativas eh, una vez al año, una organizada por el propio Punto de Contacto Nacional, y luego participando a nivel regional en jornadas como, como esta que hoy se celebra, en distintos tipos de conferencias y a través del mantenimiento del espacio del programa LIFE en la página web del Ministerio, que tratamos de que esté perfectamente actualizado y en él se puedan resolver todas las dudas y encontrar toda la documentación necesaria. Se mantiene una base de datos de, de proyectos LIFE españoles y eh, en la medida en que los solicitantes así lo deseen, también podemos hacer un seguimiento de proyectos, visitas a proyectos, etc. Y luego en relación con la Comisión Europea y con CINEA, pues bueno, el punto de contacto nacional participa en el comité LIFE, en la negociación de los reglamentos, eh, participa en las sesiones de formación anuales de CINEA, jornadas, etc. Y en la colaboración de proyectos de creación de capacidades, eh, como en el pasado ha pasado, por ejemplo, con Hungría, Bulgaria, rumanía o Chipre, entre otros. Y bueno, esta es la, la presentación que espero que efectivamente haya sido práctica. Eh, y animo a, a todos aquellos eh, solicitantes eh, que, que lo deseen y que lo necesiten a, a contactar con el punto de contacto. Aquí eh, quedan recogidos las, los enlaces para acceder a distintos sitios de interés, como es la página de CINEA, la página del programa live del Ministerio y otra vez los, los buzones de consultas, tanto de los dos puntos de contacto nacional español como el de, de CINEA. Muchas gracias por, por su atención, muchas gracias, Ignacio. Efectivamente ha sido muy, muy práctica y muy concreta la presentación. Y ahora pasamos a eh, bueno, una penúltima intervención a cargo de Maite Zazpe de Zavala y de Sandra Herrero de Ain que nos van a dar eh, consejos prácticos para la preparación de una, una propuesta excelente al, al programa live. Buenos días. ¿Veis bien la presentación? Perfectamente. Vale, eh, muchas gracias. Eh, lo primero de todo, eh, agradecer al Gobierno de Navarra la invitación eh, a este webinar. Eh, y bueno, eh, voy a comentar un poquito sobre cómo poder preparar ¿no? una propuesta live excelente ¿no? eh, de cara a las próximas eh, fechas, además, ¿no? eh, que son ya cercanas ¿no? para la preparación de, de propuestas. Eh, bueno, soy Maite Zazpe de, de Zabala Innovation Consulting y, y voy a explicar un poquito eh, esta parte. Ah, perdón. Eh, eh, lo primero de todo eh, voy a explicar eh, acerca de las novedades a tener en cuenta, ¿vale? Que bueno, Angelo Salsi eh, ya ha comentado eh, anteriormente ¿no? un poco eh, las novedades principales verdad, el programa, pero bueno, remarcar eh, ciertos aspectos y posteriormente, eh, pues una serie de consejos e información relevante que esperamos de verdad, bueno, que os sea de utilidad, ¿no?, eh, a la hora de, de poder preparar eh, propuestas, ¿no?, eh, ya que, eh, bueno, como se ha comentado también anteriormente, eh, bueno, pues es una eh, convocatoria eh, competitiva, eh, en efecto, eh, aquí en Navarra, ¿no?, eh, hemos obtenido eh, muy buenos resultados, ¿no? eh, pero bueno, eh, es muy importante eh, prepararse eh, para el futuro programa ¿no? que está ya en marcha. Eh, respecto eh, a las novedades importantes, eh, hay que tener en cuenta eh, varias cosas ¿vale? a la hora de preparar este año las propuestas. Eh, una cuestión eh, importante es la, eh, la economía circular, que en este caso ya no es una línea eh, más dentro de su programa de medio ambiente, sino que es un área temática específica en la misma, por lo tanto, bueno, eh, adquiere bastante relevancia. Eh, seguimos teniendo, eh, como ha comentado antes Ángelo, eh, eh, también ¿no? eh, eh, las mismas eh, líneas ¿no? eh, que veníamos teniendo habitualmente, eh, también es el programa de naturaleza, etcétera, no pero bueno, eh, remarcar eh, que esta área eh, vemos que está ganando ¿no? importancia en este futuro programa. El encaje en el topic eh, es importante eh, considerar que ya no está, que está fuera de los criterios de evaluación eh, y que bueno, que eh, ahora mismo eh, han cambiado, eh, es importante tenerlo en cuenta y se integra eh, dentro de uno de los principales criterios, que es el de relevancia. Eh, otra cuestión eh, importante es también el impacto. ¿vale? Eh, hemos querido marcar eh, aquí en la tabla que podéis venir a continuación abajo eh, la correlación un poco entre eh, la guía de evaluación o los criterios de evaluación eh, del programa de 2014 a 2020 al programa de 2021 a 2027, eh, para que esto os pueda ayudar a tener un poco la visión de, de cómo ha cambiado un poco la evaluación. ¿vale? Entonces, eh, lo más importante es el impacto que cobra un peso especial, eh, hasta 30 puntos sobre 100, ¿vale? el doble de lo que era anteriormente. Eh, ¿Qué es lo que nos referimos con impacto? Eh, bueno, pues impacto nos eh, referimos con todo el tema de la sostenibilidad del proyecto, eh, de los resultados del proyecto al final del mismo, eh, también a toda la parte de replicación ¿vale? y de transferibilidad. Eh, replicación eh, se puede realizar, por supuesto, eh, durante el proyecto, ¿vale? durante la duración del proyecto y de hecho recomendamos que, que sea de esa manera pero es muy importante eh, que todo que sea replicable, que sea escalable y eh, eh, que sea transferible los resultados del proyecto, ¿vale? Y que tengan un poder catalizador, ¿vale? Como se indica en las bases de la misma. Eh, por otro lado, también eh, es muy importante eh, medidas para la explotación eh, de los resultados del proyecto, ¿vale? Entonces, aquí sí que vemos en este punto, ¿no?, eh, que ha adquirido mayor importancia. Entonces, eh, es importante tenerlo en cuenta. Eh, tal y como se ha comentado también eh, Angelo, aparecen eh, algunas áreas específicas para Best Practices. Eh, normalmente, eh, eh, bueno, en, en la mayoría ¿no? de las áreas prioritarias eh, son para eh, proyectos eh, demostradores, eh, para eh, de soluciones innovadoras, ¿no? En diferentes eh, prioridades eh, pero eh, sí que es cierto que este año eh, hay algunas áreas concretas en las que eh, se puede financiar eh, lo que se consideran eh, buenas prácticas. Y eh, luego también es importante señalar que se mantienen casi todas las novedades que hubo el año pasado por COVID en la convocatoria 2020, ¿vale? de las cuales, bueno, pues algunas de las más relevantes a tener en cuenta es que eh, en el caso de la amortización de equipos, eh, pues puede ser incluido el 100% de la amortización del equipo en el caso de que el equipo eh, vaya a ser o los equipos vayan a ser utilizados en el proyecto eh, tanto eh, hasta el final de su vida, quiero decir, para el mismo propósito del proyecto, eh, hasta cinco años después del proyecto, hasta el final de su vida útil, ¿vale? Y desaparece la regla del 2% para entidades públicas. Eh, lo cual también es eh, bastante interesante, ¿vale? en el caso de, de las entidades públicas, eh, a tener en cuenta. Por otro lado, eh, es eh, también eh, clave eh, considerar los cambios en la solicitud y la tramitación. Eh, bueno, en la, en la mesa redonda de después ya, ya comentaréis quizás un poco, ¿no?, eh, los que os ha tocado, ¿verdad?, el tema del e-Proposal, eh, e que era la aplicación que había anteriormente. Eh, actualmente eh, se va a utilizar el Funding and Tenders Portal, ¿vale?, eh, que esto, bueno, en realidad eh, simplifica bastante, ¿no?, eh, ya que, bueno... Eh, es más, eh, sobre, bueno, eh, no hay que ir presentando eh, cada documento adjunto, no eh, como en lo que era el e-proposal, eh, y eh, hay un único bueno, formulario de presentación con una serie de anexos. ¿vale? Entonces, bueno hemos eh, indicado aquí eh, las partes más importantes eh, del mismo. vale La parte A, que es la parte administrativa. Importante a considerar la parte B, que es la propuesta técnica. Eh, que tiene un límite de 120 páginas, vale, para este año, eh, que se presenta en, en nota, bueno, en se presenta, perdón, en, en full proposal, digamos, en, en propuesta completa, vale, eh, y luego eh, 70, vale, páginas en el caso de los proyectos de clean energy transition. En la parte C eh, tenemos la parte de los KPIs, vale, que sustituye a la antigua este de indicadores de KPI. Y luego tenemos eh, una serie de anexos obligatorios, como son las eh, Excel de presupuesto detallada, información de los participantes, y una serie de anexos opcionales, ¿vale? Cartas de apoyo, eh, mapas, eh, descripción de especies hábitats, etc. Entonces, bueno, eh, es importante conocer de primera mano, ¿no? Eh, bueno, pues lo que es la memoria y demás para, para poder prepararla bien. Eh, los otra, otra ventaja ¿no? que tenemos este año es que eh, bueno, no es necesario las firmas manuscritas como, como era en el antiguo programa, ¿no? Y los beneficiarios e entidades afiliadas pueden registrarse y validarse en el registro de participantes, ¿vale? Lo que sería eh, el pick number. Eh, también señalar eh, que este año en las vías, eh, ¿vale? A diferencia de otros años, eh, viene indicado el presupuesto y tamaños de proyectos que se esperan, ¿vale? Entonces, eh, creemos que esto también puede arrojar algo de luz, ¿vale? A la hora de la preparación de propuestas, ¿no? eh, Entonces, como podéis ver ahí, bueno, pues eh, en el caso de economía circular y calidad de vida, por ejemplo, eh, se esperan proyectos entre 2 y 10 millones de euros, ¿vale? La parte de economía circular, residuos, aire, agua, suelos. Eh, ruido, químicos, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, para que veáis un poquito las diferencias entre pues, economía circular, eh, mitigación y adaptación al cambio climático, que son proyectos que se esperan que tengan un tamaño algo menor, eh, naturaleza y biodiversidad, eh, son proyectos eh, más grandes, entre 2 y 13 millones de euros, y transición y energía limpia. En este programa, que si bien se ha comentado, la financiación es del 95%, eh, es bastante específico, eh, vienen eh, los, eh, las áreas vienen, es más similar, digamos, a, a, al horizonte Europa, ¿vale? Con, con tópicos eh, más concretos, eh, con menos, eh, son más eh, cerrados, no, no tan abiertos, ¿no? Como en el caso de, de los otros pro, eh, subprogramas, pero eh, la financiación es aproximadamente entre 1 y 2 millones de euros. Eh, por otro lado, bueno, recordar aquí un poquito, nada, voy muy rápido, eh, las fechas, ¿vale? Simplemente para que las tengáis presentes, bueno, yo creo que sí que las tendréis muy presentes, pero bueno, para eh, principalmente eh, el, el principal programa que es eh, Standard Action Projects, que también ha cambiado la nomenclatura, ¿vale? Eh, la fecha es para el 30 de noviembre, eh, o sea que, bueno... Eh, tenerlo así un poquito un poquito claro, tenemos ahí la parte de los integrados también que es eh, ya mismo, ¿no? eh, las notas de concepto y la parte de transición y de energía limpia que es para el 12 de enero del año que viene. vale Y un poquito eh, indicadas las fechas en las que empezarían los, los proyectos. Y eh, consejos e información relevante, vale, pues aquí os vamos a dar una serie de consejos que esperamos que, que os sirvan de, de utilidad, ¿no? Eh, lo primero que vemos importante, eh, que el proyecto esté sobre todo centrado en solucionar un problema medioambiental eh, con eh, impacto y relevancia en Europa, ¿vale? Entonces, y que esté alineado ¿no? eh, con las áreas prioritarias indicadas en el programa. Eh, por otro lado, tienen que ser proyectos de demostración. Con ello queremos decir demostración a una escala relevante. ¿vale? Y tenemos, eh, si son cercanos a, a mercado, eh, eh, lo vemos eh, positivo. ¿vale? Si bien, eh, como, como se ha comentado, eh, hay algunos topics eh, que se indican que también eh, tienen cabida los proyectos de buenas prácticas. Eh, en este caso, eh, tener muy presente ¿vale? que los proyectos de I más D eh, no se financia, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, ni los proyectos de inversión. Eh, ¿Qué más? Eh, muy importante también, eh, tienen un alto nivel de detalle las propuestas LIFE. Entonces, hay que hacer una referencia clara eh, de la descripción, cuantificar muy bien los objetivos, eh, los indicadores y los impactos que esperamos del proyecto. Eh, también muy importante considerar todos los temas legislativos, tanto medioambientales como no medioambientales puede ser en temas eh, sociales, etcétera, de cualquier tipo, ¿vale? A la hora de, de enfocar el proyecto. Y si se puede dar influenciar en política, dar recomendaciones eh, políticas, etcétera, eh, en los eh, como acciones de proyecto eh, para apoyar la regulación e incluso ir más allá, eh, todo eso es beneficioso eh, para, para, la, para la presentación de, de proyectos. Eh, también eh, comentar que, por un lado, ¿no? eh, en estos proyectos es muy, impo muy importante la involucración de stakeholders. vale. Incluso bueno hemos visto el anexo ¿no? en donde se incluyen las, las cartas de apoyo. vale. Entonces, diferenciar muy bien entre lo que son los socios del proyecto, eh, los stakeholders a quienes afecta directamente las acciones que se realizan en el proyecto y la audiencia, ¿no? que es a quien quieres influenciar, adoptar eh, tus soluciones. Eh, la sostenibilidad es muy importante a largo plazo. Eh, como hemos co comentado antes y, y bien indicado en el punto siguiente, no transferir y la replicación, eh, son críticos para el proyecto. vale eh, la, eh, El impacto eh, es cada vez más, más importante, eh, lo dicho, eh, puntúa doble y eh, por lo tanto es muy importante que sea eh, un proyecto eh, económicamente viable eh, por supuesto, y que tenga un, un eh, importante impacto ambiental, ¿vale? Y buscar ese plan de replicación y eh, de explotación y transferibilidad eh, de resultados, ¿vale? Para que puedan, eh, pues por ejemplo, eso, transferirse bien a otros sectores o replicarse los resultados en otras regiones, países, etcétera, ¿vale? Eh, no se buscan eh, proyectos que traten de solucionar un problema específico local, ¿vale? Sino que sean replicables... Eh, a, a que esa problemática ambiental se dé en diferentes eh, países eh, o lugares de Europa, ¿vale? Y que sea replicable eh, a muchas partes. Eh, y por último, dos cosas muy, muy importantes que no se nos deben olvidar, ¿vale? Trabajo y lectura, ¿vale? Una propuesta excelente eh, requiere una escritura que sea simple, lógica y precisa, ¿vale? Lo cual eh, conlleva un esfuerzo, ¿vale? Y la lectura, aquí sí hicimos porque, bueno, hay un montón de, de guías, de documentación y demás, eh, ahora os vamos a dejar eh, en esta presentación para que tengáis en los materiales una serie de links que os puedan ayudar. Pero muy importante leer, leer, entender bien la convocatoria, eh, ver los vídeos eh, que bueno que CINEA ha puesto a disposición eh, para, para entender mejor eh, la convocatoria. Eh, también tenemos, eh, hemos indicado el link eh, con el vídeo también que realizó el MITECO, eh, que también eh, ambos están eh, muy bien. Y eh, los tenemos aquí mismo, ¿vale? Bueno, entonces aquí, eh, eh, si tenemos bueno, un posible proyecto live, pues lo he dicho, manos, manos a la obra, ¿no? Eh, sobre todo estas dos partes son, son muy importantes, ¿no? La lectura y el trabajo para poder entender bien, eh, bueno, pues eh, cómo preparar una buena propuesta live. Y sobre todo, eh, también indicar aquí, eh, importante, la revisión ¿vale? de proyectos previos eh, que ha habido anteriormente. Entonces, eh, para encontrar la, la documentación relevante, ¿vale? eh, en este icono os hemos dejado aquí el link para que tengáis a mano eh, la documentación relevante del programa. ¿vale? Que en este caso, como os hemos comentado, se encuentra aquí en el Funding and Tenders Participant eh, Portal, eh, aquí tenemos eh, los links con el programa de trabajo, las listas de temáticas, el modelo de, de contrato, las diferentes convocatorias. Eh, también tenemos aquí las plantillas ¿vale? para la preparación de propuestas para que podáis descargaros. Eh, como he comentado, sí que es eh, importante ver otros proyectos live porque el proyecto, eh, nuestro proyecto debe ser innovador. Y por lo tanto, o bien complementario con proyectos live que se han hecho anteriormente o usar los resultados de antiguos proyectos ¿vale? para eh, poder construir eh, mi, mi proyecto, me sirva de ayuda para mi proyecto. ¿vale? Entonces, eh, hemos incluido también eh, la base de datos que tenemos aquí en Zaba, la Kaila, y también eh, la nueva base de datos ¿vale? de live, ¿vale? donde se puede buscar también esos proyectos. Eh, y por último, como os he comentado, eh, aquí hemos recogido, eh, para que tengáis también a mano, eh, vamos, hay un montón de información disponible que está súper bien, eh, de los vídeos grabados de la jornada de cinea, de la sesión además de respuestas y preguntas eh, que fue muy práctica, que se realizó, y de la jornada informativa nacional eh, del MITECO. ¿vale? Eh, entonces, eh, bueno, y luego, eh, como ha comentado eh, antes, eh, Ignacio, eh, se están haciendo también una serie de jornadas informativas regionales. Vale, entonces, bueno, pues un poquito esta sería la, la presentación. Vale, gracias. Pues pasamos ya a, a Sandra Herrero. Vale, buenos días a todos. Eh, ¿Veis la presentación? Eh, si la vemos, no está en modo eh, eh, de toda la pantalla. Ahora, ¿no? Ahora sí. Vale. Vale, pues nada, pues eh, muchas gracias eh, por la invitación. Yo voy a explicar brevemente, la verdad, cómo, cómo funciona la Enterprise Europe Network, eh, qué servicios ofrece a las, a las empresas. Y, sobre todo, eh, cómo puede beneficiarnos en la búsqueda de socios y consorcios a la hora de la participación, pues en este caso, en, en, en el proyecto LIFE. La Enterprise Europe Network eh, ofrece unos servicios eh, gratuitos para las empresas. Eh, es una red europea de apoyo empresarial impulsada por la Comisión Europea y cofinanciada a través del programa COSME a un 60%. ¿Vale? Es una red eh, a nivel mundial que ya lo veremos en la siguiente diapositiva, pero tiene representación tanto en, en los países de la Unión Europea como en los países extracomunitarios, con lo cual abarca eh, bastante campo de, de actuación. Eh, en este caso en Navarra eh, formamos la, la EN, dos entidades dos entidades privadas, eh, AIN, donde pertenezco yo, la Asociación de Industria de Navarra, que eh, ofrecemos apoyo en la cooperación comercial y en la búsqueda de partners, y la Universidad de Navarra, que en este caso sería mi compañera Mireia Caravantes, eh, que se, está un poco más centrada en la cooperación tecnológica y la transferencia de tecnología, y también de apoyo en la búsqueda de partners eh, para proyectos. En, en ese punto somos eh, las dos trabajamos conjuntamente, o sea que cualquiera de los dos nodos os podría dar eh, apoyo. Eh, como comentaba antes, la red está, eh, da, tiene cobertura a nivel mundial, está en más de 60 países y tiene más de 600, eh, eh, 600 entidades regionales que eh, bueno, pues cooperan, coopera, en este caso cooperamos y, y facilitamos eh, una mayor internacionalización y, y, y eh, acceso a nuevos mercados de la, de la PYME. Eh, no solo tenemos el servicio de búsqueda de partners y de, de apoyo en, en, en la preparación de propuestas o, o búsqueda de consorcios, sino que también eh, ofrecemos asesoramiento sobre normativa, eh, oportunidades de negocio, búsqueda e identificación de socios comerciales o tecnológicos. En, en la cooperación tecnológica es donde nos centraríamos en, en esta presentación, que aquí eh, contamos con una base de datos para la cooperación tecnológica comercial y proyectos internacionales y damos apoyo en Brokerage events y Misiones Internacionales. Y luego también está el pilar de apoyo a la innovación, que sería con eh, información sobre acceso a financiación y ayudas, eh, servicios de gestión de la innovación y transferencia tecnológica. ¿Vale? Entonces, bueno, como comentaba, aquí nos vamos a centrar en eh, el apoyo a los brokerage events y en la base de datos para la cooperación en los proyectos internacionales. Vale, Entonces, como herramienta 1, por pues, numerarlas un poco, tenemos la base de datos. ¿vale? En esta base de datos hay infinidad de oportunidades, eh, no solo de participación de proyectos, sino también de búsqueda de partners, tanto comerciales como tecnológicos. ¿vale? En este caso, en la preparación eh, de proyectos o búsqueda de partners, eh, tenemos eh, un montón de, de oportunidades. Sí que es verdad que son eh, oportunidades concretas, o sea, esto se publica cuando ya hay una propuesta desarrollada, se buscan partners con concretos, el, eh, el proyecto que se quiere presentar o la propuesta está mm, bastante definida y bastante desarrollada y pues nos falta... Un partner o queremos un socio específico con cierta expertise, entonces publicamos y se hace la búsqueda. Es una búsqueda concreta y a una call específica y todo bastante definido. ¿Vale? Esta herramienta eh, también, eh, o sea, tú puedes pro, eh, publicar tu propuesta de búsqueda, como tú la, la puedes utilizar también para me interesa entrar en un, en un proyecto a ver qué es lo que están buscando. ¿Vale? Entonces, esto eh, tiene un filtro, como he dicho antes es muy concreta, que se eh, filtra por eh, busco colaborar con, la puedes eh, filtrar también por eh, palabra específica o temática específica que a ti te interese y te filtra las oportunidades. ¿Vale? Eh, esto lo que, lo que nos facilita o facilita en este caso a la empresa es que eh, al interactuar nosotros... Con la base de datos, porque es una base de datos un poco densa, ya digo, con muchas oportunidades, eh, nosotras conocemos las necesidades del cliente, hacemos la búsqueda personalizada, filtramos según la temática que interese y nos aseguramos de que eh, el perfil con el que damos, que creemos que puede ser interesante para la empresa, es veraz y es alguien fiable y contactamos con el nodo de de la otra parte del otro país que está detrás de esa de esa búsqueda, y le ofrecemos a la empresa pues una, una información segura y que puede confiar. Y bueno, como decía antes, son propuestas de proyecto concretas. ¿Vale? Luego, como herramienta 2, eh, la Enterprise eh, organiza, eh, la verdad es que muchísimos eventos, sobre todo de, de búsqueda de partners. Los, te, los eventos como todos bien sabéis, pues son eh, con temáticas específicas. Rescato este en particular porque eh, pivota eh, en base a la economía circular, es del eh, Catalonia Circular Hotspot. Tendrá lugar el 16-18 de noviembre, que bueno, estamos a tiempo todavía eh, de, si nos hace falta algún partner, poder asistir y encontrar eh, igual algún socio. Es un evento híbrido, online y presencial, hay ya 146 oportunidades y tiene 260, eh, perdón, 146 participantes y tiene 260 oportunidades ya registradas. ¿Vale? Esto de oportunidades ya registradas es que cada participante, al inscribirse, eh, crea una especie de marketplace donde ofrece o demanda qué es lo que está buscando. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, es muy interesante. Desde la N, nosotros ofrecemos apoyo. Eh, desde bien, la búsqueda de eventos que os puedan llegar a interesar, como el apoyo al registro en, en el evento, eh, la creación del marketplace o si pues en este caso que hay 146 participantes, eh, no consigo dar con alguien que, que me cuadre o que me venga bien porque no hay, hay mucha gente y no puedo, pues nosotros también os apoyaríamos en no te preocupes, vamos a ver. Eh, en un filtrado, que, que es lo que más os interesaría. ¿vale? Eh, luego, bueno, esta presentación me imagino que, que, que se envíe, entonces tenéis los links y, y todo. Eh, otros eventos, por ejemplo, eh, es el info session de Live, está abierto también hasta el 30 de noviembre, básicamente que es cuando se, cierra, se cierran las convocatorias. Es también un evento virtual y aquí contáis con... Eh, Webinars y question and Answers. También tenéis eh, reuniones bilaterales. Este es mucho más específico que el que os acabo de mostrar del Smart City porque, claro, este es directamente para la EF. Entonces, por ejemplo, las 24 oportunidades ya registradas eh, seguramente sean ya búsqueda específica o bien de socios o bien de empresas que quieren eh, participar en una call o en un consorcio. ¿vale? 326 participantes inscritos y también disponéis del del link por si queréis echar un vistazo, registraros o lo que queráis. Y pues nada, como os he dicho brevemente, poco más. Eh, podéis contactar con cualquiera de nosotras, tanto con Mireia como conmigo, para cualquier tipo de apoyo que necesitéis, y poco más por mi parte, un placer. Muchas gracias, Sandra. Eh, bueno, y ahora pasamos ya a la última intervención antes de las preguntas. Esperamos que haya, eh, aunque sea cinco o diez minutitos para preguntas. Entonces va a ser una pequeña mesa redonda en la que tres coordinadores de tres proyectos live eh, muy importantes en Navarra nos van a contar eh, muy brevemente, en, en algunos minutos cada uno, de qué ha ido el proyecto que han coordinado y cuál ha sido el valor añadido o el impacto para Navarra, ¿vale? Empezamos con, con Javier, si te parece bien, si estás ahí. ¿Os podéis conectar? Javier, Luis, muy bien. Y choose me ¿No te oímos, Javier? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí. sí. Vale, pues adelante. Pues buenos días. Un placer también estar con, con vosotros. Eh, encantado de, de exponeros la experiencia que, que tenemos con el proyecto, que es un proyecto que, que, que está en ejecución, que se inició en el año 2018 y que va a durar hasta 2025. Eh, y es un proyecto que, como ha comentado antes Pablo, eh, es un proyecto de, de acciones de adaptación al cambio climático. Eh, es, eh, dentro de los LIFE es un proyecto un poco especial, porque es un proyecto eh, que se denomina LIFE integrado y que eh, son proyectos que tienen por objeto la, la ejecución de, de un plan de acción o de una estrategia eh, a escala regional, multiregional, no es decir, en nuestro caso, eh, la estrategia o el plan de, del gobierno de Navarra, de, con cambio climático que se aprobó en 2018 es lo que eh, estamos implantando eh, mediante el desarrollo de este proyecto entonces eh, bueno nos, nos eh, el hecho de, de, de contar o ¿no? de, de estar desarrollando el proyecto nos ayuda a, a implementar la, la estrategia por el, por el apoyo financiero nos nos, nos marca eh, eh, un plan de trabajo claro y nos, nos compromete. Y por otro lado, eh, una de las características de los proyectos integrados es eh, que debemos eh, movilizar fondos de otras fuentes de financiación. Entonces, es un, un apoyo muy importante en, en este sentido. ¿eh? Nos, y también nos, nos está ayudando a, a movilizar y a colaborar con, con otros actores dentro de, de, de la región. ¿eh? En los socios de, de este proyecto Aparte del Gobierno de Navarra, en que estamos nuestro departamento y el departamento de salud, son eh, varias sociedades públicas, eh, Nasubinsa, ARAN, Nilsa, INTIA y la Universidad de Navarra. Entonces, es un, es un proyecto que, que implica a, a, a muchos actores que están trabajando en, en este área. Eh, como es un proyecto integrado, requiere eh, eh, demostrar eh, esa movilización de fondos y esa, esa, esas, eh, digamos, actuaciones de, de capacitividad que, que, que se comentaban antes, pues requiere un, un, un, eh, mucho trabajo de coordinación. ¿eh? Hemos visto que tanto la, la, la gestión administrativa, financiera, como, como esta esta, mostrar bueno, esta transversalidad y esta movilización de fondos requiere un, un importante de trabajo de coordinación. ¿eh? Y eso bueno, nos, es una, digamos que es un, es un trabajo añadido, pero por otro lado nos está permitiendo también desarrollar o, o, o estabilizar un, un equipo que trabaja en cambio climático en, nuestra, en nuestro departamento. Y esa es un poco la... la lo que, lo que estamos viendo. Eh, como decía, es un proyecto que todavía estamos lo estamos desarrollando a ocho años eh, y, bueno, que, que, que es un, lo, que, lo que nos está eh, exigiendo mucha dedicación, pero que ya estamos empezando a ver sus frutos. Eh, la primera etapa ya se ha cerrado, a final de este año cerraremos se la segunda eh, y, y, bueno, eso es lo que es un poco lo que, lo que os puedo contar. Vale, pues pasamos a Luisa de la Sociedad Pública Gan que nos va a contar un poco eh, sobre Life IREKIVAI. Adelante, Luis. No te oímos, tienes el ah, micro apagado. Ah, buenos días, ahora sí, ¿no? Buenos días, sí. Eh, es que me, no sé por qué no me dejaba activar el micro. Eh, bueno, pues eh, muy buenos días a todos y estamos encantados de, de estar aquí e intentar contaros en, nada, en una cosa muy breve: pues, eh, un poco de qué va el proyecto Life Air Equivine y Equivine y qué impactos o qué resultados hemos tenido. ¿no? Entonces, bueno, por resumir mucho, eh, Gestión Ambiental de Navarra es la empresa pública de que trabaja, bueno, pues coordinadamente o para o es el medio propio del departamento del gobierno de Goten Navarra del que dependen un poco las políticas ambientales, ¿no? y eh, la Infinity Bay es un proyecto de naturaleza que lo que busca es eh, precisamente, eh, pues eh, digamos, aplicar unas medidas eh, ambiciosas desde el punto de vista de, de impulsar políticas eh, que vienen de, de directivas europeas. ¿no? En este caso muy ligadas a la conservación. ¿vale? Eh, son muy ligadas a la conservación y al eh, ámbito de los ríos cantábricos y por eso pues, establecimos un consorcio con una serie de socios para trabajar en ríos compartidos entre Navarra y Ripúzcoa ¿eh? y trabajar en medidas de conservación de, de estos ríos, que en general pues, tienen un problema grande en los ríos cantábricos, que es que están muy fragmentados. Y nuestra idea básica era presentar un proyecto en el cual eh, vendiésemos que queríamos tomar una serie de medidas de restauración de los ríos, sobre todo conecta, reconectando, reconectando las poblaciones y los ríos. ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? Que son proyectos que son, pues, eh, ambiciosos porque tienen una serie de medidas que son costosas técnica o económicamente ¿no? Y en nuestro caso, pues, teníamos que eliminar obstáculos y trabajar con una serie de, de especies, eh, bueno, pues, que están en, una, en un estado de conservación eh, que hay que ayudarles, ¿no? Como pueden ser el salmón, atlántico, el desmán o otras especies que, bueno, no os voy a nombrar porque son unas fantasmas y tampoco os quiero aburrir. ¿Qué resultados hemos conseguido? Después de mucho duro trabajo y de que los socios, tanto de lado de República como de, de Navarra, nos pusiésemos de acuerdo, pues eh, que vamos a imp hemos impulsado eh, eh, esas políticas de conservación que queríamos mantener en Ríos que Compartimos de forma conjunta. ¿no? Tenemos unas zonas de conservación en ellos y nos propusimos eliminar 11 obstáculos que impedían las migraciones de varias pues del salmón atlántico, por ejemplo, ¿no? entre el mar y el río. Entonces hemos eliminado los 11 obstáculos, hemos reconectado eh, los ríos con el, con el mar y hemos mejorado el estado de conservación de muchas de esas especies ¿no? que teníamos. Y además, eh, hemos trabajado intensamente con la población local. La población local ha visto eh, en todas sus vertientes ¿no? pescadores, los ayuntamientos. Eh, hemos hecho un esfuerzo muy importante en transmitir a la población local de qué va el proyecto para qué se hace y por qué eh, y, y nos han bueno eh, y, y, y hemos y hemos conseguido además con el seguimiento que hemos hecho de las especies que nosotros lo veamos y que la gente lo vea no eh, así por un no sé como hitos pues eh, hemos conseguido ver que el salmón tanto en el leizarán como en el río vidasoa está llegando a sitios ahora mismo que no llegaba hace un siglo. Entonces, eh, oye, hemos tomado unas medidas, hemos permeabilizado o hemos derribado presas que estaban deteniendo las migraciones de las especies y a día de hoy el río está en mejor estado y las poblaciones en mucho mejor estado y presta unos servicios ecosistémicos eh, mejores. Cuando el proyecto ha terminado, como ha terminado este en diciembre, ha salido todo bien, hemos cumplido los objetivos por encima del 120%, diría, pues eh, es una satisfacción, ¿no? Ahora, es un trabajo duro en la que la gestión tiene que ser muy profesional, y bueno, eh, que te aprueben un proyecto de la yo creo que siempre está muy bien, porque te supone un espaldarazo a que lo que estás haciendo está bien, está integrado con las políticas de la Unión Europea y además vas eh, en la línea de proyectos ambiciosos, pero, pero vamos, te estás exigiendo mucho también. ¿no? Y, y yo de momento, si queréis, lo dejo ahí porque podría estar hablando mucho rato, pero, pero creo que es suficiente, si os parece. Vale, pues pasamos entonces a Chusmi, de la Universidad de Navarra, que nos va a contar un poco sobre el Air respira. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación también a participar en esta mesa redonda. Para aquellas personas que no lo conozcan, el aire respira ha sido un proyecto de ciencia ciudadana en el que han participado más de 200 voluntarios que durante dos años os han portado en sus etiquetas una serie de sensores con objeto de medir la calidad del aire en la ciudad de Pamplona. Este proyecto ha supuesto una importante colaboración público-privada y además de los socios principales, que han sido el CIEMAT, del Ministerio de Ciencia e Innovación, la NASA, la Empresa Sanitaria Pública del Gobierno de Navarra y también la propia universidad, en el han colaborado pues, unas cuantas entidades, eh, pues, por ejemplo, el Ayuntamiento de Pantona, la Mancomunidad de la Comarca de Pantona, la UNA, la UNED, la Fundación Casa Navarra, la Asociación de Medio de Transportes Saludables y la empresa de mensajería obraense. Y, además, la empresa Pavimento Estudela también ha colaborado como entidad financiadora. O sea, que ha habido un pool bastante importante de, de colaboradores. El proyecto, además, eh, también ha tenido un importante impacto social, siendo galardonado por la cadena SER con el Premio al Medio Ambiente. Eh, además, el documental En el aire, que describe el desarrollo del proyecto desde el inicio, también ha sido premiado en la Bienal Internacional de Cine Científico. Por lo tanto, eso quiere decir que ha calado, digamos, un poco en la sociedad. La experiencia obtenida durante el desarrollo de, de la Air Respira nos ha brindado, además, eh, la oportunidad de continuar trabajando en esta línea, mejorando la planificación de las investigaciones. Y hemos podido llevar a cabo pues, una serie de acciones postproyecto, proyecto eh, que bueno, hemos ido aplicando, además, las metodologías mejoradas que desarrollamos en el proyecto de la Air Respira. Entre estas acciones, por ejemplo, pues, tenemos el estudio de calidad del aire en la llamada zona de amabilización que puso en marcha el Ayuntamiento de Manzón hace ya unos años, con objeto de eliminar el tráfico del centro de la ciudad y analizamos entonces qué ocurría con la contaminación en la zona de amabilización y en la periferia. También continuamos colaborando con Manco Educa para prorrogar las actividades educativas del proyecto Respirando de Centros Escolares. Hemos conseguido, además, integrar los datos generados en el proyecto, que son más de 150 millones de datos, en la Plataforma Europea de Datos EUDAT y también en la infraestructura de investigación LiveWatch de ESPRI, de manera que hemos asegurado la custodia de todos esos datos y, además, eh, su disponibilidad en abierto para cualquier ciudadano. También continuamos haciendo actividades formativas, pues por ejemplo, eh, con los alumnos de máster y de fin de grado, pues... Hacemos trabajos que, en los que aplicamos la metodología de RESPIRA y actualmente se está desarrollando una tesis que está intentando extraer, digamos, la máxima información posible de los datos obtenidos, aplicando pues, nuevas tecnologías como el Machine Learning y la geoestadística. Y como última acción postproyecto, por el momento, pues en el, en el mes de octubre, vamos a iniciar un, un estudio de análisis de la contaminación del aire en, en Tudela, concretamente en 14 centros escolares analizando eh, la contaminación tanto en el interior de las aulas como en el exterior y serán los alumnos de secundaria, en este caso y de bachiller, los que desempeñen un papel activo pues, recogiendo los datos, eh, tratando dichos datos y finalmente proponiendo mejoras para intentar eh, incrementar la calidad de, del aire de las zonas en que, en que se envuelven. Eh, por otro lado, es importante también resaltar que en el proyecto Live Respira ha habido una importante transferencia de conocimiento hacia el sector empresarial. Un ejemplo claro es la, la empresa CUNAC, que gracias a su participación en la respirar, ha experimentado un, un salto cuantitativo en su actividad. Esta empresa además ha conseguido posiblemente varios proyectos de I+.D. y actualmente comercializa unos equipos mejorados a los empleados en el proyecto, que en mi opinión pues son de los más fiables del mercado a escala internacional. O sea que, Digamos que a través de este proyecto pues una empresa de, de Navarra pues ha, ha progresado muchísimo y ahora compite a escala internacional pues con otros eh, productos similares. Y finalmente, comentar que en los últimos meses estamos trabajando con la empresa IDOM, que es una gran empresa eh, que trabaja en temas de consultoría, ingeniería y arquitectura, y con ella vamos a firmar un convenio para ofertar estudios de medición de calidad del aire en entornos urbanos, y hasta la fecha hemos realizado ya una prueba piloto en la ciudad de Bilbao utilizando los coches de la OTA y esperamos pues eso, que pronto podamos ofertar estudios de este tipo llave en mano eh, para replicarlos en diferentes ciudades de España. Así que nada, eso es todo. Muchas gracias por su atención y estaré encantado de responder cualquier lugar que se pueda plantear. Gracias. Vale. Muchísimas gracias a los tres por estos ejemplos tan interesantes, tan importantes también. Eh, vamos a pasar a, a unos minutitos de, de preguntas. Eh, no tenemos mucho tiempo, así que eh, os pido a todos eh, brevedad en, la, en las respuestas. ¿vale? A ver, una primera pregunta para Ángelo, a ver si se puede contestar en unos minutitos. Eh, eh, la pregunta es, ¿en el nuevo programa se establece el límite de proyectos integrados por país? Uh, sí y no. <risa> en el sentido que al contrario de, del programa precedente donde había un, uh, un nivel uh, optimal para país de tres proyectos integrados uh, uh, sin un límite, uh, uh, uh, por eso España ha obtenido cuatro, uh, de, en el nuevo programa se establece una, para los SNAPs en particular, una, una especie de portafolio de, de, de montón de dinero eh, calculado de una manera eh, que no, no me lo pide porque es demasiado complicada y, y, y por el resto ya no hay eh, efectivamente ningún, uh, ningún vínculo particular. Vale. Bueno, una segunda pregunta también para Ángelo, eh, que dice, ¿en el nuevo programa se ha dado alguna simplificación a los proyectos integrados o su complejidad y exigencia sigue siendo como en el anterior programa? La, no, no hay, no hay simplificaciones eh, muy, muy particulares, seguimos haciendo simplificaciones eh, eh, durante la, la, la realización de los integrados hemos simplificado el sistema de, de, de amendment, entonces uh -huh. de, de cambio eh, que teníamos antes, hemos simplificado los informes. Eh, eh, al, al, al final eh, es, eh, es casi imposible simplificar al, algo que es para su naturaleza complejo. Entonces, si, si tienes... Eh, ...sobre tu mesa el, el plan hidrológico de un río de España, tú verás que simplemente el tamaño de este, de este plan eh, eh, no se puede realizar de una, manera, de una manera simple. Y además, como están proyectos que involucran muchos socios eh, y eh, desarrollan el utilizo de un montón de dineros de, para mesura complementaria, entonces eh, están, están proyectos complicados y... Y no es el live que lo va a hacer mucho más complicado de, de, de, de que es en, en realidad. El live tiene la, la, la, la presunción o el objetivo de donar uh, la, un catalizador, un, un, un joker una, un, un colante que puede permitir hacer que, que, que no se puede hacer uh, actualmente. Bueno. A ver, una última pregunta, ya cerramos el webinar y las demás se contestarán por email, que es para Maite. A ver, eh, te piden explicar un poco más qué es el anexo de análisis de ciclo de vida. Sí, eh, mira, eh, bueno, este año hay una serie de anexos ¿vale? eh, opcionales. Entre ellos encontramos dos, ¿vale?, que es el análisis de ciclo de vida y el modelo de negocio, ¿vale? No son obligatorios de, de entregar, pero eh, están en las plantillas eh, que se puede descargar, ¿no?, eh, del Funding and Tenders Participant Portal, ¿vale?, donde se encuentra la, la documentación. Eh, entonces, eh, son opcionales, pero eh, si realmente tenéis ya eh, algún eh, análisis ciclo de vida eh, ya, pues, en modo preliminar, eh, o quizás algún modelo de explotación ¿no? eh, que tengáis ya eh, en mente, ¿no? eh, se puede, por supuesto, anexar a la propuesta. Aquí eh, nuestro consejo es que eh, si lo que tenéis, por supuesto, está detallado y es de calidad sin duda, ¿no? eh, y por ejemplo ya habéis hecho... Eh, porque, bueno, eh, normalmente estos proyectos eh, live vienen de proyectos eh, previos, ¿no?, de I+, D, ¿no?, en el que quizás eh, pues ya se tengan resultados preliminares, ¿no?, de, de este tipo, ¿no? Entonces se pueden adjuntar como, como anexos, lo cual es una buena oportunidad, ¿vale?, para incluir esa información. No sé si, si tenéis cualquier duda más, eso también me podéis contactar, eh, podéis contactarnos tranquilamente eh, al respecto. Si es que es verdad que este año cambió un poquito la, la tramitación. Pero bueno, nos quitamos el e ¿no? Que bueno, creo que aquí unos cuantos, ¿no? Lo, lo habéis eh, vivido, ¿no? Y, y bueno, y ahora es, eh, se ha simplificado, ¿no? De esta manera. Vale. Atriz, sí, Atriz, sí. Si puedo pasar también un mensaje. Este año, para, para el tiempo que nos faltaba, eh, disculpa, eh, pero la, la base legal fue adoptada tardivamente. Eh, eh, no hemos conseguido hacer el mismo como los años pasados para los proyectos eh, tradicionales, entonces los Standard Action Project, una convocatoria en dos fases, con una, una propuesta de conceptual antes y después una, la propuesta integral, eh, pero la idea es de, de hacer una, una pequeña eh, investigación al, al final de este año con un grupo de, de, de, de beneficiarios, de, de proponentes eh, típicos y ver si la simplificación que ha traído el, el, el sistema de, del Participant Portal es suficiente para seguir haciendo convocatoria en una única fase. O si la gente eh, prefiere el, el sistema en dos fases, que naturalmente en la, en la, en la primera etapa es mucho más simple. Le, sí. El problema naturalmente es que la convocatoria en dos fases es más, longo, eh, más largo plazo porque tenemos dos ciclos. Entonces eh, se espera más. Bueno. Pues, a ver, eh, agradeceros muchísimo a, a todos, a los panelistas, por haber respondido tan, así tan last minute a nuestra petición de para organizar este, este webinar. Eh, ha sido un lujo, me ha parecido que ha sido un panel completísimo, eh, que se ha dado mucha mucha información muy, muy concreta. Y, y os agradecemos también eh, a los participantes, a los asistentes, que hayáis compartido este ratito con nosotros. Eh, nada, desde aquí, desde la delegación, eh, seguiremos organizando estos webinars. Eh, hacemos más o menos dos al mes. Y, y eso os mantendremos informados. Y otra vez, muchas gracias. Hasta pronto.